O sea, de regreso ya aquí en nuestra casita. Y en esta ocasión eh, nos honra con la visita el licenciado Virgilio Almanza, quien es presidente nacional del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. A propósito de la situación que estamos viviendo en la República eh, Dominicana, una línea muy delicada entre a, a dónde eh, termina mi derecho y a dónde comienza mi deberes, eh, tanto de la parte civil como de la parte también de lo que son las instituciones Catrense, Policía Nacional y, y todas las instituciones eh, gubernamentales porque hoy en día estamos viviendo una situación muy muy pero muy eh, difícil en cuanto a lo que es eh, la delincuencia y lo que está sucediendo eh, en, en torno a toda la República Dominicana Bienvenido Vigilio, gracias por estar con nosotros. bien Gracias por la invitación y, y buenos días a toda las regiones del Nordeste y, y al país entero eh, desde este programa ya será mundial próximamente. Sí, sí, sí, sí, sí. no, bueno, ahora mismo estamos en telenor.com, que nos están viendo el planeta completo, y a las 6 de la tarde diferido en Canal América en los Estados Unidos, en el 10 14 de octubre nos acompaña a Mariledi Veloz Sí, súper encantada con esta entrevista, mira, antes de entrar a algún caso específico quisiera saber, eh, las instituciones gubernamentales, las personas que están supuestas a velar por el cumplimiento de nuestros derechos, eh, específicamente la Policía Nacional eh, vemos casos en los cuales ellos mismos no respetan los derechos, ya sea eh, de la gente vulnerable, entonces ¿qué nosotros podemos hacer como ciudadanos cuando vemos que los que se suponen? que deben velar por el respeto de los derechos no lo hacen bien podríamos decir que ellos son los que están encargados de, de, de velar por la integridad física de nosotros y por nuestra seguridad uh -huh. lo que tiene que velar por nuestros derechos son instituciones entre país que no hacen muchas cosas sí, por ejemplo verdad. la defensoría del pueblo en que no, este no existe eh. Eso nada más ¿Sí? es, es, es una botella porque yo yo realmente sí, no, no la siento bien lo que ella es una persona buena gente Doña Soy la Medina es una persona de una alta sensibilidad humana, pero realmente eh, aquí no, ya, ya no tiene experiencia de esto, este trabajo, y también no tiene las energías necesarias para enfrentar ese problema de la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría General de la República, que hace muy poco, sí. el Ministerio Público hace muy poco, ese sí que tiene que respetar, garantizar los derechos de la gente fundamentales, porque es el representante de la población ante la Policía Nacional, que la función es reprimir y prevenir el delito y el crimen. Eh, prevenir el delito sería el clímax de, de la acción policial, pero su defecto es aportar la mayor cantidad de pruebas posible para que el imputado o la imputado sea condenado debidamente. Claro, trabajar justamente con, con el Ministerio Público Correcto. Y para, para poder conseguir una condena que... Que sea el delincuente que comete el hecho pueda ser sancionado por lo que ha hecho. Pero vamos a hacer primero, ¿cuáles son las funciones del Comité de Derechos Humanos aquí en la República Dominicana? Primero garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. Nosotros como institución, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la educación, nuestra principal tarea ahora mismo es educar a la gente. Porque la violación principal se, se hace por el desconocimiento de la gente de cuáles son sus derechos. Sí. Por ejemplo, los policías hacen redadas. Las redadas son ilegales, inconstitucionales, violadoras de los derechos humanos. Párate un motor ahí. En mire, comandante, aquí está la metrícula aquí está la licencia, aquí está el, el casco que tiene puesto, aquí está el seguro. Bueno, pero de todos modos vamos a llevarlo para depurarlo. Eso es un abuso. Eso es un negocio tú no puedes maltratar a gente que está trabajando o está circulando, ni que para tú depurarlo. Ahora es sencillo. La policía tiene teléfonos que hace así, ta, ta, ta, ta, llama, el eh, motor ta, matrícula tanto. Eh, ¿Hay problema? No, déjelo. ya. Lo mismo podemos hacer cuando hacen los famosos retén de la policía, por ejemplo, que tú vienes transitando, te mandan a parar y muchas veces hasta te revisan tu vehículo. Sí, es. sí. Porque se sí, un caso con la activista Yadira Marte. Yadira Marte que fue detenida en un retén de la DNCD y ella hizo, eh, o sea, Mirabó prácticamente... un video denunciando la. Hubo una línea metiendo. donde yo creo que eh, eh, ella faltó y ellos también faltaron. Sí. Donde pero, ella, eh, eh, eh, o sea, se comió a un agente de la sí, policía. Sí, sí, pero las la autoridades tienen derecho a hacer revisión de vehículos. Ah, tú ves, Eso es importante. Sí, porque si hay... Ellos están en un chequeo porque están esperando que haya un movimiento de traslado de, de, de drogas o de, o de armas, lo que fuera. O buscando delincuentes. Eh. O, sí, o que el vehículo se aparece. Ellos pueden decirle, se señorita, con su permiso, usted nos permite revisar el vehículo. De buena manera, si quise, para ser más, más caballeroso, Pero ellos pueden decirle, necesitamos revisar el vehículo. Ok. O sea, que, que lo que comentaron que hicimos de del de activista... Realmente ella colgó un video y nosotros dijimos, bueno, pero nosotros entendemos que si es un retén y te están, y le están parando al azar, porque mayormente los retenes sí, no sí. paran, porque es imposible parar a todos los vehículos, al azar y le tocó, bueno, pues, que no tiene hecha... No, ¿Cuál no es el problema, problema de no dejar así? Ahora, ¿cuándo la autoridad viola los derechos de la gente? Porque quien viola los derechos humanos solamente la autoridad. Porque eso se hizo, se aprobó para castigar el crimen de Estado. Los crímenes de Hitler, que, que pasaban? Y no había, no, nadie lo sancionaba. No, como, como cuando pasó el holocausto, que, que o nadie, que o ayer, sea, millones de gente. Que ayer era el día mundial de, lo, de sí. las víctimas del holocausto. Sí, eh, hubo, yo hubo quiero, varias Yo varias quiero rendir homenaje a toda esa gente inocente que murieron ahí, que se quiere solamente vender que fueron judíos, fueron los menos los comunistas fueron más, los socialistas, los socialdemócratas, los socialcristianos, y los que eran enemigos de Hitler, pero también los homosexuales. Sí. Y, y también los que tenían algún tipo de efecto físico. Sí, eh, eh, o sea, eh, yo he visto varios documentales, he leído varios libros sobre la Y yo caso. estuve en lugares. Y eso fue algo, o sea, pero un crimen, millones de sí, vidas. Sí, pero solamente quiere decir esto. Bien, ¿cuándo hay violación de derechos humanos? Porque solamente hay posibilidad de apresar a una persona en dos ocasiones. Con la debida autorización de la autoridad competente, la autorización de un juez que tiene un fiscal para poder hacer un allanamiento o aplazar a una gente para una hora de prisión o el delito infragante. En delito infragante hay que aclarar a la gente que las autoridades tienen derecho a la persecución. Si una persona cometió un, un crimen o va a cometerlo o lo iba a cometer, la autoridad llegaron, si él se metió en una casa, la autoridad puede meterse a esa casa inmediatamente. Porque si tiene droga, por ejemplo, da tiempo a meterla al baño y tirarla todo y perderla, todo eso. Y hay derecho a, seguir, a continuar la persecución hasta apresarlo. Cuando se hace un allanamiento, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo hay una violación de derechos humanos? A partir de que cuando la autoridad lo tiene sometido a su control. Sometido a su control es tenerlo esposado por la espalda, no por delante. Porque mientras el allanamiento se va a hacer, hay una situación de incertidumbre, Tú no sabes si puede salir un disparo de aquí, una puñalada de aquí. Por ejemplo, el capotillo. La dirección se lanza, como dicen, se tira para un allanamiento. Cuando viene a ver, tiene 10 botellazos, 20 pedras y varios disparos. Entonces, ¿Tú no le puedes pedir que se dejen matar? Bueno, como sucedió el caso en la capital, que aquí también lo tocamos, donde dos miembros de la policía tuvieron que salir corriendo y refugiarse en un establecimiento comercial porque había un delincuente o un desaprensivo o no sé quién, porque no no no, no determiné quién era la persona, con un machete iba para encima de ellos. Correcto. Entonces, ahí le hago una pregunta, si esos policías hubiesen actuado en defensa propia contra ese sujeto que va con un colín, un machete, para encima de ellos... ¿Qué sucedía ahí? ¿Se no, le vio los no. derechos a, a, a, no, no, al machetero? todo depende de eh, las circunstancias. Ajá. Si está a una distancia que pueden ellos retirarse para evitar problemas y, hace, y, y anularlo, darle un par de disparos a la pierna, eso será lo, lo correcto. No, Porque, no, ellos se metieron a un establecimiento no, y eso, lo cerraron. Sí, pero yo pienso que fue muy, muy inteligente, pero si no hubiera habido establecimiento. Es lo que le digo. Ellos tenían era que pasar? darle un, un disparo a la pierna Causar una baja, entonces amarrarlo y, y apresarlo. Pero no hay por qué no dar los disparos en la cabeza o en el pecho. Mm. Lo que siempre debe ser es que la respuesta sea proporcional a la agresión. Correcto. Si, si la multitud le hace, un grupo de, le hace cinco disparos a la policía, no tienen por qué hacerle 200. ¿O puede tirarlo al, a, a, a, también a, a, a No. Al aire. No, no se recomienda disparos sí. al aire. Porque los disparos al aire, pueden, cuando caigan, pueden matarlo entonces, en los pies. Pam, pam. es mm. para. Si tú eh, quieres, que... mucho mejor sería los pies. Sí. Mire, Pero eh... si una persona va armada, tú no puedes pedirle a la policía que no le disparen. Que no, no, no porque pulen. ya sea si con un arma de fuego. Y, y, tú... y hasta que parezca un no, arma de fuego y parezca real. No, por ejemplo, en, en Estados Unidos se han dado casos. en ha dado casos Que, que, caso que por, famoso, por ejemplo, delincuentes han hecho el amague de sacar y lo un, matan. Y lo, no, y no, lo, lo, lo, lo dan un colador, lo hace Si le dan un. Le dan a tiro y después no lo condenan. Porque se dice que la intención tenía la misma calidad que la agresión. Ya. Mire, para nadie es un secreto que la República Dominicana tiene un nivel de educación sumamente eh, bajo. Eh, ¿Cómo educar a la población ustedes como institución? Porque hay muchísimas personas que ni siquiera saben cuáles son sus derechos. Bueno, nosotros aquí en San Francisco tenemos un equipo que dirige mi hermana Rebeca Enríquez, sí. que vamos a hacer un, unos talleres de derechos humanos okay. desde que el origen de los derechos humanos, la historia de los derechos humanos cómo a través de la historia se ha ido violando el hecho humano, desde el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y demás, y ahora con el neoliberalismo, peor todavía. Entonces nosotros ese curso lo damos como eh, conocer las leyes que protegen a las personas, las leyes nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales, y después entonces tenemos gente que... Porque lo solo que nos interesa es que la gente se convierta en su propio defensor, Claro. no no solo tener que ir siempre hablar. claro porque a la ustedes no tienen eh, la capacidad y de hecho le quiero ah. preguntar de dónde eh, reciben fondos eh, eh, el comité de derechos humanos ah. eh, para poder funcionar porque ustedes tienen Bien, también los sí. y gastos en la única institución y eso lo vamos a hacer público para que alguien se atreva a decir lo contrario que no recibe de un centavo ni nacional ni internacional somos nosotros del comité dominicano de derechos humanos las otras instituciones, yo lo sé. Entonces, y, pero, ahora, ah. o sea, pero si usted, usted ha dicho algo que ahora eh, eh, ni Houdini lo va a resolver. Y cómo usted, por ejemplo, usted vino a San Francisco, sí, de Papaliz, con, a, a dar es, ese bueno, curso. ¿De, de, ¿De dónde de, salen los recursos ah, de transporte, dieta, todo eso? Algo. Yo, desde el de trabajo personal, hay gente que su ah. realización humana es pararse los sábados, los viernes en una esquina a beber cerveza. Yo no tomo cerveza. Hay otro que lo que le gusta es vestir eh, presidencial. Yo he visto lo más sencillo posible. Y así nosotros... Y es del sacrificio de nosotros, de los miembros del Comité Dominicano de Derechos Humanos, que nosotros lo hacemos. Por eso nuestra labor es, debe ser la más productiva, la más sana y la más auténtica. Wow. Y eso lo saben las autoridades. Eso, eso debería de, de tener algún apoyo, ¿no? Sí. Porque es más, es, eh, quiero eh, eh, aprobar, apoyar esto, decir esto. Dentro de los miembros fundadores del Comité América de los Humanos, hay un senador de la República, Reinaldo Párez Pérez. Hay un ex secretario de la presidencia, César Pina Toribio. Y está el profesor también. ¿Sabe quién es el profesor? Eh, ¿Quién? Leonel Antonio. ¿Cómo es? Lo, lo, Leonel, Antonio. Leonel Antonio Fernández. Leonel Antonio. Así dicen los, en los archivos Leonel. del Comité. Leonel ¿Y Antonio. ¿Y cómo estas figuras que saben ya desde de adentro. No han eh, proclamado, por ejemplo, en el caso de, de Reinaldo, que es legislador. Bien. Oye, una ley que mínimamente apoye el trabajo que ustedes están realizando. Que sí. Ustedes son como, como, como dioses, y les voy a explicar por qué. A ustedes nada más lo llaman cuando lo necesitan. ¡Ay, me le dieron golpe muchachos! muchacho! ¡Ah, los derechos humanos! Sí. ¿Entiendes? Ahí es que lo llaman a ustedes. Nadie se recuerda, igual que los bomberos. Los bomberos nada más se llaman cuando hay un fuego. Mientras tanto. Mucha gente dice, ah, los derechos humanos defienden delincuentes. Como una vez lo dijo Pedro Jesús Candelier. Y yo le dije, señor Candelier, si usted... Cuando era jefe de la policía. Cuando era jefe de la policía. Que él quería que era más guapo que todos los hombres. Y yo le dije, señor Pedro Jesús Candelier, si usted demuestra que algún día yo he dicho que un delincuente no es un delincuente, yo renuncio a los derechos humanos. Si usted demuestra que yo y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos han recibido un centavo internacional, también renuncio o del presupuesto nacional. Usted tiene la palabra y tiene el J2, el DNI, el G2, el M2, el, el, el, el otro y el, el doble Kring, santo. ¿no? Y el doble santo. El doble santo era el servicio secreto que hacía lo que se le decía antes. Y si no lo demuestra en un mes, usted es un charlatán. Quedó como un charlatán. Como siempre nosotros dijimos que fue. No lo pude demostrar. Mire no es que no, que no existe. Eh, eh, eh, Vigilio. Ahora, pro... nosotros defendemos... De de yo quiero aprovechar, Ajá. porque tal vez aquí la gente de esta región no lo sabe. Quien les habla es hijo de un policía. Y de un policía que muere en un enfrentamiento a tiros. Junto con siete policías más. Mi padre muere el 12 de enero de 1972. Cuando muere Mauri, el hermano Aristi. Mi padre era el capitán Virgilio Félix Fernández. Y yo, Virgilio, fui la más a la estrella. Su hijo mayor. Muy orgulloso de mi padre. Pero, cosa de la vida, yo era palmero. Y enterré a mi padre en la mañana. Y enterré a mi comandante en la tarde. Entonces, nosotros jamás hemos, eh, eh, hacemos un asunto de, de entregar a una persona. Nosotros no le hacemos juicio. Porque la misma palabra dice que tú no tienes que hacerle juicio a nadie. Que sea, que sea Dios que lo haga o llevar la persona a que sea los tribunales lo que lo tienen que hacer, porque eso es lo que dice la ley, y nosotros somos defensores de la vida. Y lo que hacemos es que esa persona sea llevada al debido proceso, y que sea la justicia la que termine si es culpable o no de eso. Y eso es lo que hacemos los miembros del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Sí, eh, eh, quiero hacer una pregunta a propósito, eh, mencioné la línea, que tú quieras. La, la línea delgada que hay entre donde termi, eh, termina mi derecho y comienza mis deberes. Recientemente un caso que consternó la República Dominicana, que fue el asesinato de Yulisa Campos, la, la, la señora de la ejecutiva cara. de un banco, y que su padre, sus declaraciones conternaron a la sociedad porque se veía impotente cuando él decía que su hija a la 1 y 20 de la madrugada, acostada con su esposo, siente un movimiento en su casa, se levanta, eh, cuando ve a dos de, eh, a, a unos delincuentes y uno de ellos, le da un disparo mortal en el pecho, que automáticamente cega su vida. Entonces, recientemente la policía, gracias a Dios, vamos a decirlo, actuó rápidamente. Y ahí, ahí va, mira, aquí estamos viendo la, la, la, la que es su parte, la arma, esa señora... Eh, eh, con tres jóvenes eh, que deja en la alfardá sí. y ahí están los delincuentes, si me lo presenta, que ya fueron detenidos. No, no todos. Dos. U no todos. Uno no solamente. todos Hago no. lo okay. que están prófugos. Se, oh, sí. se me sí. puede poner señor lector se allá arriba la foto, por favor. Eh, sí, hay uno que se entregó en de San José Ocoa Y Melka, por favor, ayúdame con la foto eh, para poder visualizar. No, no, no la foto de los delincuentes, por favor, y la foto de los delincuentes, por favor. Mientras vienen la foto de los delincuentes, yo quiero decir. Ahí están. Bien, mira, ahí hay cuatro de ellos Sí. Falta Teté, que se agregó ahora Sí, pero este está apresado Pero dicen que le están acusando a que está apresado Que fue el que disparó y que mató a la así que todos son culpables de una banda, andaban todos Pero ellos se quieren repartir la culpa para poder sacar a los otros ¿Cómo así? Primero déjeme completar el caso Ajá. Este caso falta otro que se llama TT. TT. Teté, sí Que lo están buscando y a través del compañero que se llama Dios Zuna, que trabaja en San Luis con el equipo de nosotros, él se vio entregar noche, pero no lo hizo. Pero falta el jefe de esa banda, que es un policía, y tú lo tienes la primicia de este programa. Eh, espérese, espérese, déjame paso. El jefe de la banda donde se resultó asesinada eh, Yulisa Campos, Campos es un policía, Correcto. miembro activo. Miembro activo, que es el que le proporciona las armas y las municiones y la logística a ellos. Se llama Contreras. Vive en la zona de La Toronja, Villa Esfuerzo, en la ciudad capital. O sea, está identificado, pero ¿está detenido ese policía? No. ¿Está no prófugo? Sé, no sé. ¿O hay una orden de arresto? Tampoco lo sé, pero yo lo estoy diciendo para que tengan que hacerlo. Atención algo. al jefe de la policía. Esto es una declaración que de inmediato hay que salir a investigar sobre esta denuncia que se está haciendo de que un policía es el jefe de esa banda el que le da las armas, las municiones y a lo mejor también la logística de cómo eh, eh, trabajar. Siempre han visto esta denuncia y muchas veces hay policía involucrado en este tipo de, de, de, de, de siniestro y que, que lamentablemente está cegando vida de personas como Yulisa Campos, eh, con una familia bella, bonita e inocente, en su casa, es vilmente asesinada. O sea, que esto hay que investigar. Esa información, eh, uno la obtiene desde la cárcel cuando tú quieras saber algo tú tienes amigo en la cárcel tú llamas y los presos saben todo más que lo de la calle y fue uno de allá que nos lo dijo buscan a fulano que es el responsable por cierto que se está detenido también por muerte pero lo que te quiero decir es que la policía debe saberlo ya y debe estar actuando en ese asunto quiero decirlo aprovechar para decir dos cosas eh, la policía ha sido muy efectiva en los últimos tiempos en las investigaciones. Yo pienso que el general Pujol y el Dintel y todos los grupos represivos de la policía han resuelto muchos casos. Que eso es interesante que pase. Y que nosotros debemos sentirnos en ese momento de que en, en, en algo se está haciendo en este país, que esos crímenes tan horrendos están siendo resueltos en su mayoría. Sí, pero déjeme decirle algo. Pero qué está pasando eh, en la justicia. Hay, hay, policías muy buenos, serios, y que quieren que el país mejore. Pero hay muchos que hay que seguir saneando por, la policía. Y déjeme decirle, mayormente esos casos que está resolviendo la policía son casos sonoros. Hay muchos casos de hijos de machepa de los barrios Bien. que eso, eso, eso se queda. Háganselo enterrado. llegar a los miembros de derechos humanos, que nosotros lo, lo activamos, y le pedimos una explicación al procurador de la república. Y a la policía de que qué pasa atención, con este caso. Atención pueblo, atención pueblo, despierta. Vamos a dar los teléfonos y de qué sí. forma usted conectarse con la gente de los derechos humanos para que de una forma alguien tiene que, que defender a los más infelices. Porque sí, este, este, este, este caso, por ejemplo, es un caso sonoro y obviamente la policía le pone más atención que esos casos de hijos de machepa sí. y de mujeres asesinadas. Que, que, bueno, se han dado casos aquí mismo en San Francisco de Macorís, buscando... O un, o un cadáver, encuentran dos y tres cadáveres Correcto, eso puede pasar Ahora, ¿cuál es el gran problema de la justicia? Que hay policías Que se prestan para una trama Junto con el Ministerio Público Y es que se reparten los, los, las responsabilidades Vamos a echar la culpa a todo fulano Para descargar a este y a este que tienen recursos Para poder después sacar a este de la cárcel O sea, que, que es una, un entramado de delincuentes Correcto, de policía Correcto. Y entonces, esos Policías, fiscales, hay que hacer como nosotros estamos haciendo ahora de manera responsable, diciendo que Contreras es el jefe de esa banda que mató a esa hermosa dama, esa hermosa madre de con sus tres muchachos. Que viene siendo el autor intelectual del hecho que debe de tener una condena igual que el que prácticamente ejecutó. Bien, entonces eso es parte de ese problema. Y nosotros, lo que queremos decir a la población, que la población también tiene la obligación de denunciar crímenes y delitos. No tenemos que esperar, la policía sola, el Ministerio Público solo, si no encuentra una población que esté también dispuesta a enfrentar la delincuencia, a los, esos crímenes que se pasan. Estamos, estamos. Bueno. lo Entenemos, que pasa eh, es eh, precisamente antes, que por ese tipo de situaciones por ejemplo, ese policía que está involucrado en ese caso, por eso es que la población lamentablemente no confía en los policías y es una realidad o sea, eh, uno eh, ve a un policía y lo primero que porque se vimos, hace es sacar vimos, el eh, teléfono para grabar, porque eh, no eh, sabe si eh, te van a poner eh, droga si mira, te van a hacer eh, eh, algo el caso de, de, de, de la joven abogada que fue asesinada por, por el empresario mm -hmm. eh, de, de, de, de una mueblería no recuerdo el nombre. El IR. Sí. De San Pedro de Macorís. Sí, que fue que fue vilmente asesinada porque la justicia le falló. La ju sí. No, la no, justicia no. Una fiscal. Una fiscal. Eh, eh. Yo digo no así a una fiscal delincuente, pero es la justicia que tiene que determinar la que lleva una delincuente. Sí. Pero una fiscal que en contuveño con él hacían y deshacían, porque esta persona tenía mucho dinero y resolvía, sí. como dice la gente... A, a base pobres. de papel. Tenemos a Génesis Méndez, quien es eh, director de nuestra página, teleno.com. Tiene una pregunta, Génesis? Eh, el diputado José Lalu hace poco en su programa hizo algunas declaraciones sobre los intercambios de disparos. Y él decía que República Dominicana ha tenido suerte que los derechos humanos internacionales no le ha hecho un expediente porque esta práctica cada año aumenta o sea, hay un aumento de, de estas prácticas y nunca este país ha sido sancionado por esos, eh, por esos intercambios de paro que no se investigan. Murió la persona, no se sabe si era delincuente o no era delincuente, no se investigó la policía, solamente mandan una comisión para que trasladen al policía o le hagan una suspensión leve, pero nunca se ha hecho una investigación seria luego de los casos y de manera internacional, ellos son muy, en países de la izquierda, la mayoría, siempre hacen énfasis en estos tipos de, de, de cosas que pasan, pero aquí en República Dominicana ha tenido suerte, según dice José Luz ¿A qué se debe eso? No, primero yo quiero decir que José La es un periodista muy honesto y muy responsable, pero tiene un poquito de equivocación. No ha habido aumento de los intercambios de disparos, pero sí tiene razón de que no se investigan. Que no se, le llega, no se llega al fondo. Sí. Por ejemplo, el caso de, de los dos jóvenes que luego de, de, de estar eh, eh, esposados, prácticamente una ejecución. Pero no solamente eso. Uh -huh. ¿Y de dónde vamos a, eh, todos los crímenes del de famoso cirujano? Mí, todavía no se ha... De, de lo, lo, lo, los, de, de, de, los asesinados y torturados... Bueno, él, él, fue, él fue comandante aquí... Correcto, primero fue comandante aquí. Pero cuando fue jefe de la policía, asesinó y torturó. De aquí mismo asesinó a Virgilio, el que no recuerdo lo que era el apellido. Virgilio, que lo torturaron tanto que murió en la cárcel dos meses o tres después. Entonces... Eh, hubo en ese momento de, que él dijo que había destruido una célula de la FARC, cual yo dije que yo era también miembro, eh, mató 12 personas. Y Guillermo Guzmán Fermín está ahí haciendo alarde de que, de que va a vigilar la... Las, las, mesas las mesas electorales mira sí, que personaje de los cinco mil, eh, ahora eh, aquí me dijo el diputado ese sí Compré. Estar preso. Eh, eh, el diputado Compre me dijo que son 10 mil ese debería estar preso y yo quiero que José Lalo lo diga públicamente también él y su tropa y su grupo que fueron un grupo de asesinos y que también no tiene cómo justificar toda la riqueza que tiene bueno señores vamos a dejarlo ahí eh. gracias Vigilio, vamos a dar los teléfonos sí, de, eh, contacto. De, de, de contacto eh, para la charla que usted va a dar hoy, también el lugar, y, sí. y para que la gente sepa eh, eh, eh, dónde debe llamar para que sus derechos humanos sean respetados sí. y que puedan ser Yo de una que, forma u otra. Ya a la compañera Rebeca Enríquez. Sí, usted que quiero quiere... agradecer a Rebeca, que fue en que, que nos sirvió de puente para que usted hoy estuviera con nosotros. Sí, que Rebeca Enríquez es la que va a coordinar los trabajos aquí de educación. Vamos a dar dos tipos de cursos: uno para activistas de derechos humanos y uno para facilitadores de derechos humanos. El activista es para los, la persona de pueblo que pueda defenderse por sí misma, pero también otros que sean facilitadores, o sea, que son que vayan a dar clases, vayan a dar docencia de derechos humanos a las escuelas, a, a los colegios, a la junta de vecinos, a los grupos de empresarios, a donde sea. Y eso lo vamos a organizar con Rebeca Enríquez. Bueno, a Rebeca, que, que yo tengo su número, no sé si el número se puede dar, Rebeca, o, o si no sí, se, se puede dar, no veo bien Racho Ayuda. Sí, sí, que puede dar. Okay. Rebeca Enrique, 849-658-1705. Ese es Rebeca Enrique, quien representa el comité de derechos eh, humanos, aquí en esta demarcación. Eh, ella es una persona, eh, me consta, recientemente he compartido con ella, muy humana y, y, y, y, y está clara con sus funciones. Usted la puede llamar a confianza. Cualquier caso que usted tenga de violación de sus derechos humanos, cualquier caso que la policía eh, haya violentado y respetado a usted como ser humano, llámela. Le repito el número: 849-658-1705. Yo quiero despedirme con una frase. Sí. Eh, hay una frase que es famosa en los derechos humanos: Los derechos no se mendigan, se arrebatan. Excelente frase.